¡Hola amigos del canal Random! Como será un está de vacaciones, tenemos de invitado a Buck Fernández. Hola, soy Buck y os traemos la tercera parte de una saga impresionante, pero en el mal sentido. Hoy hablaremos de... Hostel 3. ¡Dentro vídeo! Comenzamos la película con un chaval que entra en una habitación que sigue ocupada. Aún así, le invitan a pasar.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 Carter cierra las puertas para que Scott no pueda escapar y el edificio explota mientras este huye. No se sabe cuántos días después parece que han incinerado a Scott, pero resulta que está vivo y atrapan a Carter. ¿Entonces han fingido su funeral? Bueno, da igual, menuda castaña de película. Al final matan a Carter y todos contentos. Fin. ¡Hola! Soy Samuel L. Jason. ¿Conoce la iniciativa Los Vengadores?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 Aquí os dejamos la programación semanal para que podáis pasaros a vernos y si os gusta, podéis seguirnos, que también es gratis. Quería agradecer a Back Fernández por su colaboración en este vídeo, así que visitad sus dos canales, el de cine que se llama Video Back y su canal de gaming que se llama Back Fernández. Y sobre todo, gracias a todos vosotros por el apoyo que nos dais día a día. Recordad que si os ha gustado el vídeo, dale un like, y si no conocías el canal, suscríbete ahora, que es gratis. ¡Hasta luego!